Instalar todas las herramientas que vienen con Anaconda es eh, sencillo. En su página oficial eh, seleccionamos la alternativa en productos, la edición individual. Las otras hay que pagar. Y eh, prácticamente es tan simple como pulsar download porque ya detectó el sistema operativo, incluso la versión. Y mientras se descarga la aplicación, nos ofrece la alternativa de eh, inscribirnos o crearnos una, un perfil en Núcleos, que es una comunidad de desarrollo eh, y donde se comparte aplicaciones y notebooks y bueno, de todo un poco respecto de lo que tiene que ver con Anaconda. ¿Bien? Eh, si lo quieren hacer, lo hacen, no hay problema. Una vez que se haya descargado el, el instalador de Anaconda, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Para ello, lo buscamos en la carpeta donde se ha descargado y eh, simplemente que nos va a preguntar eh, bueno, nos va a pedir que aceptemos la licencia. De hecho, lo hacemos. Y eh, acá, cuando pregunta si lo instalamos para todos los usuarios o solamente para nosotros, eh, prefiero que lo hagan para todos los usuarios. Obviamente, tienen que ser administradores, pero como la computadora es suya, seguramente son administradores. Y la otra cuestión es que, eh, al menos yo prefiero instalar en el, una, una carpeta específica en la raíz. Acá, eh, agregar al pad no se los recomiendo porque se complica la instalación, de modo que lo dejamos de esta forma. Bien, va a ejecutar, tarda un rato porque hay eh, bastantes eh, componentes para instalar. Al finalizar la instalación, eh, bueno, nos dice que ya se puede utilizar. Eh, también nos sugiere que podamos instalar el PyCharm, que es un entorno de edición y depuración y ejecución muy amigable. Eh, en este momento me parece que no es eh, lo apropiado, lo pueden hacer más adelante. Al quedar instalada, lo que pueden observar es acá... Sí, en los recientemente agregados tenemos el spider que es eh, la última versión de Jupyter, y el PowerShell y el Prompt, que son las líneas de comando desde las cuales se puede disparar Anaconda. En la carpeta de A, digamos, del, del Windows, tienen ah, toda la aplicación completa, el Jupyter que vamos a utilizar, y este que sería el panel de control para disparar y ejecutar Anaconda en su computadora. Anaconda es, en realidad, es un, una plataforma desde la cual se puede eh, ejecutar otras aplicaciones extremadamente útiles. Tardo un poco, la primera vez sobre todo, en arrancar, y después tenemos a mano eh, todas las aplicaciones. Acá está el navegador que es justamente el, desde donde podemos lanzar las aplicaciones. En general, la mayoría de las personas disparan las aplicaciones o ejecutan las aplicaciones a partir de esto. ¿no? Lo que nosotros vamos a estar utilizando eh, permanentemente va a ser el Jupyter Notebook, que eh, ya lo veremos en su tutorial.